Hola, hola, buenas a todos, aquí estamos comentando un día más a la taberna Y hoy volvemos a Survive Master Este va a ser nuestro capítulo número 13 En el que vamos a poner ya en funcionamiento este Doom de aquí Lo vamos a hacer funcionar y vamos a... Bueno, el objetivo también es a ver si podemos empezar a sacar aquí metales extraños Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este Doom lo tenemos bastante, bastante, bastante apañadito O bueno, este Doom, esta zona de aquí la tenemos bastante apañadita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a. Bueno, la apañamos primero y luego ya movemos piezas. Vale, vamos a meter los metales raros aquí. Vale, ok. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Estupendo. Además, vamos a amueblar toda nuestra zona. Perfecto. Vale, vamos a meter aquí este maravilloso. Vale, ahora vamos a meter... ¿Qué vamos a meter más? Ah, no, el soporte está aquí. Vale. La gran hidropónica... Es que que esto nos cueste electrónico... No me gusta mucho a mí, ¿eh? Esto, bueno, nos cuesta polímeros, pero no está mal. Vale, como probablemente en un futuro nos queramos expandir hacia arriba... Hacia, hacia allá para ir a, a buscar esta de metales extraños o para ir a buscar esta de, de más metal vamos a meter aquí solo una granja hidropónica vale además como este es el primer o la primera zona entre comillas que tenemos de, de aquí en los dooms vamos a meter también uy dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está la Grocery Store? No, el Space Bar, exacto. Vale, vamos a meter aquí la Space Bar y con esto ya tenemos todo esto apañado. Entonces simplemente falta traer partes metálicas que si no me equivoco podemos traer... Bueno, ahora nos las traemos con esta y las dejaremos ahí cerquita para que puedan acudir a ella. Y ahora aquí... Con esto nada... Vale, vamos a darle calor ya Este, llévenselo tienes dos drones Bueno, esto se reasignará solo Y vamos a traernos, vale Cohetes, perfecto Supply con gente, hola, no puedo traer Gente aún ¿Por qué? Ah, vale, es que este aún no ha despegado Ha desaparecido de nuestra barra, pero no... What? ¿Cómo es posible? No tengo... ¿Podemos comprar un cohete? Dios, vale, nos falta un montón. Y aquí hay que ponerle énfasis a la comida. ¿Por qué no viene a trabajar? Vale. Uf, tenemos que hacer que venga la gente. ¿Estos son botánicos? No especialización, sin especialización... Es que eso de que no tengan especialización es horroroso. Eh, vale, vamos a seleccionarlo y vamos a hacer que venga a trabajar aquí. Uy, cada vez está viniendo menos gente. ¿Los botánicos dónde están trabajando? ¡Hala! Senior, Fungal Farm, Hidroponic Farm. Es un horror, en verdad. Médicos, médicos sin especialización. ¿Tú dónde están trabajando? Seniors. ¿Por qué tenemos tantos seniors? Vale, nos tenemos que traer gente, pero ya de ya. A ver, ¿cómo vamos...? Investigación, vale, vamos a Completar esto que no sé si Lo conseguiremos en algún momento, pero bueno Ahora vendrán las, las investigaciones Y eso me gusta Vale, creo que vamos a poner Este Sí, tal y como estamos Porque como queremos los dineros uh, Los dineros Que se formen la gente Vale, eso va a ser Importantito y si no tenemos comida vamos a estar muy mal. Dios, ¿por qué no hay producción de comida? Darle calor. Sin restricciones. Darle calor sin restricciones. ¿Aquí no hay nadie trabajando? ¿Aquí no hay nadie trabajando? Dios, ¿por qué? Eh, Hola. Vale, vamos a meter más cultivos. Que, que duren más, pero que... Vale, vale, vale, vale. Ya hemos, ya hemos cambiado, ya hemos cambiado. Vale, me gusta, me gusta. Ahora creamos seguimos sin generar no producimos apenas comida eso es horroroso vale vale, bueno, ya tenemos el acumulador de el, el nucelar nu vale, vamos a darle calor aquí porque esto no Vale, ya se ha mudado aquí la gente Vale, vamos a meter aquí media Nos hace falta muchísima gente Pero muchísima gente Vale, ya podemos traernos... Vale, passenger Todo botánicos ¿Por qué? Filtro, especialización Botánicos Sí, dos para adentro. Uno de dos. Pero ¿por qué? Geólogos, ingenieros. ¿Por qué? Hombre, en verdad tendríamos que traer geólogos e ingenieros, ¿eh? Como al fin y al cabo, vamos a traernos muchísima gente. Vamos a darle calor y ya está. Vale, lánzalo. Da igual. O sea, no me importa. Lo pondremos aquí para que vengan. Porque aquí quiero traer por lo menos un cohete más. Porque necesito que, que bueno, que activemos a tope... La, la gente que está trabajando. Vale, aquí vamos a bajar la prioridad. Perfecto. El Spacebar, no sé por qué lo tengo con prioridad 3, pero vale. Uf. Es que eso que no haya nadie me mata. Vale, sector scan está bien Vale, vamos a traernos partes de máquina ¿Podemos recoger partes de máquina? Eh, partes de máquina, sí Carga, vale Ok, vente aquí y carga metales Y nos lo llevamos, todo esto nos lo vamos a llevar para allá, hacia abajo Duro, eh, duro, duro, duro Vale Pasajeros Más, ¿qué tenemos? Botánicos, geólogos, eh. todo me interesa, ah, no, o sea, vale, okay, que tenga cualquier cosa, pero además. Especialización De todo menos turistas Vale ¿Y bot qué pasa con los botánicos? ¿Dónde están los botánicos? Ah, por orden debería estar todos arriba Botánico Este me lo traigo Sin Especialización, geólogo Ah, pues no, solo hay dos botánicos Ok Ok Vale, un geólogo menos Y un geólogo menos Voy a traerme a alguien que no esté especializado Vale, vale, vale Algo más Vale, ok Vale, así estamos completos Sí, perfecto, lo lanzamos Cuanto antes llegue, mejor Vale, uh, necesitamos reparar esto. Componentes electrónicos. Uh, que, que lo traigan y ya está. Reparen eso. Vale, este ya lo tenemos completo. Uy, carga aquí. Metal, vale. Le ha dado un periflú y no podía cargar. No entiendo nada. Vale, maravilloso. Vale, ok, pues ahora que ya tenemos eso, que lo traiga para acá, vale, perfecto, y lo descargas aquí, todo, vale, vale, vale, a este que nos falta, ¿vale? Las partes de máquina, está todo. Oh, vale, vale, vale. Ok, pues el próximo lo vamos a descargar aquí. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, ¿qué más vamos a. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Para este es, el landing pad. Vale, aquí lo vamos a plantar. Un poquito más alejado. Vale, que podamos llevar todo. Vale, ok. Vamos a meter aquí más calor a la energía. No quiero que nos quedemos a medias. De momento lo tenemos todo cargado, pero cuando empiece a funcionar el Doom lo vamos a flipar. Vale, vale. Vale. Y vale, ok. Vale, o sea, es, es bastante cantidad de energía. Además, agua, porque el agua siempre, como nos falle eso, lo vamos a pasar muy mal. ¡Oh! Uh, vale, necesita, tenemos necesidades de comida, lo entiendo, no preocuparse. Solucionaremos eso Vale, mientras eh, eh, eh, El Cableado Esto hace falta cablearlo ¡Oh, ¡No! Estate quieto Hostia, uno reviente todo Vamos a sufrir Y se viene en 3, 2, 1 Dios, Dios, Dios Dios Mijo, ponte a salvo. Ah, no, que ya te han reventado. Arroba. Eh. No hay drones aquí para trabajar. ¿Me estás contando esto en serio? Eh. Venga. A reparar todo. Vamos. Madre mía, qué locura. Vale, vamos a descargar esto aquí. ¿Dónde estamos? Vale Aquí, perfecto Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Venga, la comida, la comida, la comida Esto es súper importante ahora Tiene que trabajar todo el mundo Ya está, vale, lo tenemos, lo tenemos, perfecto Vale, a ver esto que lo arreglen Vale Estamos trabajando en ello, ¿no? Vale, me gusta Vale, vamos a tener que poner Depósitos de rocas ¿Dónde están? Aquí Vale, vamos a poner depósitos de rocas Por aquí fuera Dejaremos espacio un poquito. Vale, en esta zona de aquí no creo que nos ocupe mucho. Además, si luego tenemos que ir. Porque hacia dónde tenemos que ir o hacia qué zonas queremos ir. No, yo creo que expandiéndonos por aquí. O a lo mejor yendo a buscar aquí esta zona o esta zona. Estamos bien. Vale, perfecto. Vale, ok. Vamos a hacer aterrizar este que nos trae gente, tenemos espacio para subsistir. Dios, venga, oye, ¿qué pasa con la comida? Uf, esto es un pelotazo de de comida, ¿eh? Uh, vale, 5 colonos 5, col eh, pues está bien, ¿eh? A ver los vamos a revisar los milestones. ¿Qué tenemos? Uf. Todas las goals del sponsors, Escanear todos los sectores 500 colonos, 1000 colonos Construir un megadoom Una maravilla 40% de los trabajadores en tiendas Uf. Vale Vale, vale, vale, vale Un mega doom ¿Cómo es eso? Uf, esto es súper raro Bueno Uf, uf, uf, uf Nos hace falta mucha comida Tenemos falta de agua, en serio Se puede mejorar Vale El agua se acaba Es que si el agua se acaba tenemos un problema O sea, ¿está construido? Acurre en status on Ah, vale, ahora Ah, que no se puede mejorar Más, quiere decir <risa> vale Vale, a ver si podemos mejorar esto Ok, venga, para adelante buf, buf, buf, buf, buf, buf Hay que reparar aquello, estamos mal del agua Yo entiendo que es por toda la carga que hay de... De, de, de... Bueno, de las granjas, de los cultivos. Podemos continuar con el extractor. Es que esto... No se puede investigar de alguna forma. Uh, esto es nuevo. Wow, esto es una pasada. Uh. No. No, no, no, no. Muchísimo. Esto... Oh, son 7.000. Es una barbaridad. Claro, es un montón. Pero un montón, un montón. Vale, vamos a quitar esta de aquí. Vale, vamos a encolar esta que son 750 que se hará en nada. Y vamos a meter ahora ese. Vale, una vez tengamos eso, vamos a tirar por aquí para empezar a sacar agua gratis. Y ya miraremos a dónde vamos. Y lo que necesitamos es comida a saco. A saco, a saco. O sea, ahora mismo es nuestra máxima prioridad. Eso es súper importante Uy, buah oh, wow. Uf, o sea, nos han llegado un montón de fondos Pero nos los han bloqueado Uf uh. Sí, necesitamos el A ver quién ha enviado esto O sea, no vamos a coger dinero ajeno Porque sí, si necesitamos, necesitamos esos campos produciendo la pastilla, pero ya Claro, es que aquí se ha venido a trabajar Quien fuera Hay que mirar un montón de cosas, es ¿eh? súper difícil. Vale, yo imagino que con la univers Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. A ver, es que Cuatro soles son muchos soles. Venga, se puede poner así. Y ponemos literalmente todo en plan en rotación. Entiendo que sí. Que colocados de esta forma somos capaces de sacarlo adelante. Porque esto no. Esto simplemente produce y ya está. Esto se supone que tienen producción por sol, ¿eh? Hola. ¿Cómo hemos perdido tanta... Ah, porque hemos perdido todos los de... Buf. Y no, no, no, no. O sea, aquí tenemos acumulada, pero está desapareciendo un montón. Vale, vamos a hacer que de noche... Esto consuma menos. Consume 5. Vale. Vale. Ok. De, de, oh, vale, de momento estamos así. O sea, que... Qué... Bueno, pero esto no es nada nuevo. Me has engañado. Vale. A ver, zona sur, aquí qué tal vamos Más o menos estamos listos, pero hola, ¿dónde nos hemos gastado las partes de máquina? Ah, pero no tenemos drones aquí trabajando tú El transporte y esto que hace falta ¿Por qué? ¿El commander este dónde está? No, y el commander este Vale, vamos para aquí. Tú que estás aquí ya. Gente para acá. Vale. Y tráeme de lo que sea aquí. Y vamos a reparar esto. Vamos a poner eso en marcha. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, bueno, vamos funcionando, vamos funcionando. Poquito a poquito. Hay que mejorar, hay que mejorar. Eh, ¿Esto no lo estamos rellenando? Sí, esto se está llenando. Me gusta. Vale, nos estamos quedando sin partes de máquina. Esto tenemos que hacer que empiece a funcionar. ¿La comida cómo la llevamos? Mm, más o menos cada vez peor. Consumimos y no producimos. Todo genial. Vale, vamos a hacer que se que bueno. Aquí esto tendría que estar lleno. Vale, ¿y este qué tal está? Vale. ¿Y cómo vamos? Peor aún. Perfecto. Como esperaba. Vale. Eh, necesitamos otra. Es que si no... Vale. ¿Y dónde están las cañerías? Aquí. Vale, pero necesitamos construir y, y mejorar nuestra infraestructura de... Tombs without light support. Dios, ¿qué ha pasado aquí? No tenemos energía para esto. Buah, ya es de noche. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver. La extracción de energía. Estamos en ello, estamos en ello. Le, le falta poquito, ¿no? Al reactor de... Ah, no, el reactor de fusión no lo teníamos aún. Es esto. Es esto. Tenemos más necesidad de energía que de agua, sinceramente. Vale. Es que las partes de máquina son escasas aún. Venga, vamos a darle calor porque necesitamos que esto se ponga a trabajar, pero bueno. ¿Se puede mejorar? Uh, vale, me gusta. Como tenemos la, la fábrica de polímeros, no debería haber ningún problema en que esto funcione a toda leche. Aumenta en 33%. Vale, vale, vale, vale. 6,7. Eh, pues, a poco polímero porque como generamos un montón de polímeros... O sea, miradlo como antes tenemos la reserva, 191, generamos 7 por sol. Perfecto. Vale, vale, vale. O sea, con esto ya vamos a tener un flujo mejor... De energía. Sí, ¿no? El problema será por la noche. Ahí sí que vamos a tener problemas. Vale, de agua también estamos teniendo problemillas. Esto se puede mejorar. Vale, este ya está funcionando. Este no está funcionando, pero lo vamos a meter. Vale, me gusta. El oxígeno. Bueno, de momento no tenemos problema con el oxígeno, más o menos. Está apurado. Está apurado, pero no, no tenemos problema exagerado con el oxígeno. Vale. ¿Qué más tenemos? Vamos a volver a, a darle un poquito de prioridad. Aquí. Vale. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé 16 y 20 consumimos, tío Uf, ¿Por qué? Venga, todo el mundo a trabajar ahí ¿Cómo se nota la diferencia, eh? De cuando trabajamos bien y cuando no 16 y 20, es que es horroroso Claro, y tenemos vacantes Generadas porque no hay peña trabajando Uf, es duro, eh. Es duro, es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. Eh, vale, hemos completado este. Ah, no. Este ya lo teníamos de hace tiempo. Wow, no sé cuál hemos completado. ¿Este? No. No, no sé cuál hemos completado. Vale, no pasa nada, chili Vale, necesitamos sin duda eh, mejorar a lo mejor los... Los científicos. Eh, eh, eh, vale, volvemos aquí a esta zona. Aquí cómo lo tenemos. Vale, nos faltan gente. El próximo cohete que venga lo plantamos aquí y ya está. Lo que pasa es que se está muriendo la peña de hambre. Eso es horroroso. Que falta. Partes de máquina. No estaban por aquí. Una, no. Qué fe. Vale. Vuelta al norte. Poco más que hacer. Uf. 75. Un siguiente en negativo. La verdad es que me gustaría. Claro, la peña se muere de hambre, tío. Me gustaría. Podamos dar de comer a la gente Sería un detalle por nuestra parte 26 Oh, vale Eso está mejor 21 Bueno, arriba abajo, arriba abajo, estamos bien ¿Cómo va esto de gasolina? Uy Si producimos 12 de gasolina por sol Por favor, deberían estar súper llenos Vale Nos va a costar más Y aquí Qué guapo Buah, es que esto no lo sabíamos Vale, los drones y los robots se mueven más rápido Eso está bien porque podremos gestionar mejor todo en general. Vale, los pocos acumulators que tenemos aquí se cargan, ¿sí o no? Sí, por pues, supuesto tenemos un excedente de 117. Deberían cargarse poco a poco. Vale, pues nada, tal y como estamos lo vamos a dejar aquí. Parece que nos falta bastante trabajo para dejar esto estable. Como para empezar a llevar cositas al otro lado. Se está complicando bastante más únicamente, bueno, únicamente prácticamente por el tema de la comida es durillo, durillo, pero eh, lo conseguiremos, confío confío, confío, vale, ya parece que se está estabilizando, veremos con todo eso luego empezaremos a mover el, el Doom de abajo y a sacar metales raros y los iremos pasando, holo, holo, holo holo, holo, holo, ¿por qué? Wow, oxígeno Pues nada ¿Dónde está? Aquí Vale We have a food, Madre mía, se me va a morir todo Dios Venga, corre, corre, corre, corre, construid. ¡Vamos! El tanque de oxígeno. Eh, vale, vamos a mejorar los extractores del oxígeno. Vale, perfecto. Y ya con esto deberíamos tener el oxígeno en positivo. entiendo entiendo entiendo y bastante de sobra 5 el agua es con la que vamos un poquito peor pero bueno lo sacaremos adelante yo confío vale lo vamos a dejar aquí porque estamos está difícil la cosa y con esto nos despedimos recordad lo de siempre seguidnos en twitter a los dos tanto a aquí como a mí que van a estar los dos en la descripción vale que eh, comentamos un poquito de todo en general